Dios bendiga hoy traemos el video tutorial de la escala de sol mayor con todos sus acordes por grados del 1 al 7 la escala de sol se compone por las notas de sol mayor se compone por las notas de sol la si do re mi fa sol esas son las notas de, de la escala de sol sol mayor y vamos a ir a vamos a ir a enseñando los acordes que componen esa, esa, esa escala o esa tonalidad como se le llama comúnmente el tono de sol mayor o círculo de sol con todos sus acordes por grados que quiere decir por grados que va a ir en orden la tónica de la escala de sol mayor lógicamente sol y ese es el grado 1 y así sucesivamente las siguientes notas son los siguientes grados y vamos a ver como como primer grado dentro de esta escala tenemos el el acorde de sol el acorde de sol sol mayor que viene siendo este que tenemos aquí primer grado sol aquí yo estoy señalando con el puntero del ratón círculos ese es el primer grado de la escala de sol y se compone por sol si y re ese es el primer grado de sol el acorde de sol que viene siendo mayor y luego el segundo grado segundo acorde de la escala de sol es un la menor está compuesto por LA, DO y MI y aquí lo tenemos aquí lo, lo estábamos señalando con el con el puntero del ratón okay. LA, DO y MI es un acorde menor Primer acorde sol mayor. Siguiente acorde sol menor. Segundo grado. Y el tercer grado es otro acorde también menor. Que viene siendo un si menor. Se compone por si. Re y Fa sostenido Si menor tercer grado vamos a ver ahora el, el cuarto grado el cuarto grado es un Do mayor aquí lo tenemos un Do mayor compuesto por do, mi y sol es el cuarto grado y el quinto grado aquí está compuesto por es un re mayor está compuesto por re, fa sostenido y la es el quinto grado de la escala de sol mayor y el sexto grado es un Mi menor Mi menor compuesto por Mi Sol y si. y el séptimo grado y último viene siendo un un Fa Fa disminuido un Fa disminuido es un Fa disminuido compuesto por Fa sostenido La y Do Fa disminuido los acordes disminuidos no muchos se, se usan pero sí se pueden llegar a usar sí se usan en algunos cantos de adoración o en cantos más, más compuestos pero es important, importante de todos modos aprender el acorde para así a, aprender todos los acordes de cada escala ya que cada escala mayor lleva un, un acorde disminuido que viene siendo el séptimo grado séptimo grado de cada escala mayor es un acorde disminuido y es importante también aprenderlo porque eh, de repente uno lo puede usar y, y es importante saberlo de todos modos memorizarlo y practicarlo también entonces esta es la, la escala de de sol mayor por, por grados todos sus acordes y usualmente por ejemplo como en, en los coritos que se tocan en la iglesia pues comúnmente solo usamos el el primer grado y el quinto por ejemplo si estamos en la escala de sol usaríamos un sol y re sol y re y, y en algunos corritos se usaría el, el cuarto grado en la escala de de sol el cuarto grado es do sol re y do usualmente y por ejemplo si estuviéramos en la escala de do mayor primer grado do quinto grado sol y el cuarto grado sería un fa y así es es muy común en los corritos que se usen solamente solamente esos tres acordes pero ya, ya si sí son cantos de júbilo o de adoración ya, ya si sí necesitamos saber todos los grados de las escalas los acordes porque ahí sí se usan más la mayoría de los acordes se pueden llegar a usar a veces hasta cinco acordes o a veces hasta 6 o a veces hasta más por eso es importante saber las escalas los por sus grados los acordes que, que cada escala escala tiene por ejemplo como si tuviéramos un corito en, en, en sol en sol Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alabaré Sí, este en los coritos comúnmente se usan se usan esos tres acordes primer grado, quinto grado y cuarto grado y es importante empezar a estudiar las escalas con todos sus acordes por grados para para poder acompañar en cualquier tonalidad los los cantos porque cada persona a veces tiene diferente tono de voz y y es importante Bueno eso es todo Por hoy Dios, Dios los bendiga